Las manifestaciones de hipertensión pulmonar son muy sutiles y variadas. La principal es la falta de aire, también conocida como disnea. Se da en diferentes momentos y en distintas intensidades, sobre todo cuando hacemos ejercicio, pero puede ser desde caminar, subir escaleras o hacer actividades más intensas. En los niños que son mayores nos los manifiestan de manera más fácil, hablándonos que están cansados, les falta aire o sienten fatiga. Sin embargo, los niños más pequeños lo podemos ver como somnolencia o mucho sueño, como cansancio entre las tomas de lactancia materna, irritabilidad o también eh, como una pereza que realmente no tiene otra explicación. Existen otros síntomas que nos pueden hacer sospechar de hipertensión pulmonar. Por ejemplo, la sudoración excesiva. Esta se puede presentar durante las tomas de lactancia materna, puede presentarse durante el sueño o también en actividades de baja intensidad. El cambio de coloración en los labios o cianosis ocurre cuando por falta de oxigenación los labios se tornan azules o morados. Esto puede ocurrir durante actividades de alta intensidad como ejercicio, pero algunos pacientes que tienen enfermedad muy avanzada también lo pueden mostrar durante el reposo. Los episodios de pérdida de conocimiento, también conocidos como desmayo, Ocurren porque hay una falta de oxigenación que va desde el corazón hasta el cerebro. Esto puede ocurrir cuando hay una emoción muy fuerte o durante el ejercicio y es un indicativo de enfermedad. También podemos reconocer los dedos en palillos de tambor o uñas en vídeo de reloj o conocidos como hipocratismo digital. Esto se da cuando en la última falange de los dedos hay un engrosamiento que asimila la forma de un palillo de tambor. La falta de oxigenación que deriva de la enfermedad puede llevar a un crecimiento en talla y en peso que sea normal. Si tenemos un niño que tiene bajo peso o talla, debemos estar alerta ya que esto puede ser indicativo de esta enfermedad. Otros síntomas más sutiles que podemos identificar son la irritabilidad, el desgano, el dolor en el pecho, el rechazo a las tomas de lactancia materna o estar un poco más inactivos del usuario. Los síntomas de la hipertensión pulmonar en general son muy sutiles y se pueden presentar incluso desde el nacimiento. Es muy importante sospecharlos en aquellos niños que tienen factores de riesgo y siempre consultar si cualquiera de estos síntomas está presente.